Pues bueno, amigos, regresamos aquí al, al, al, al franchise mode de Canal 49. Eh, nos quedamos en que se venía el volado, ¿no? Vamos a continuar. Roy Lance ya llegó al Super Bowl. Eh, es contra los jefes. Yo ni siquiera lo decidí, pero me pusieron contra los jefes. Así que nuevamente la revancha. Así que vamos a darle. Vamos a ver qué tal se pone este partido. Yo creo que se va a poner bueno. Este. Y pues bueno. Vamos a ver qué tal. Eh, Parece que ganó quien. Ganaron los 49, creo. Sí, creo que ganamos en el volado. vamos a tener el balón. Ahí están los capitanes, ¿no? Ahí está el señor, este. ¿cómo es este? Ahí está este, Harris, ¿no? Se Ahí está Robbie Gould, Ahí está Mike Mar Marvin Seocha. pues bueno, va van a recibir los jefes. Los jefes tendrán en el primer drive. Eh, viene el kickoff de Robbie Gold. Marcel Harris, ya me acordé. Ahí está Robbie Gold. ¿no? Sus estadísticas que tuvo este año según eh, Madden. Como en esta temporada, ahí están las estadísticas de Robbie Bowl Y pues bueno, van a empezar las acciones señores Super Bowl 55 San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs Y pues bueno, todo está listo Viene el kickoff Y comienzan las acciones Super Bowl está eh, empezando Y va a salir, empieza a salir a la yarda 15, a la yarda 20, hasta la yarda 20 hasta la yarda 24, desde ahí empezará el drive de los jefes de, los de Kansas City. Y ahí viene el señor Patrick Mahomes. No lo vamos a enfrentar, ahí están sus números ese año. 4, 000, casi 4200 yardas, 47 touchdowns y 8 intercepciones. ¿no? El joven maravilla de la vida real, Patrick Mahomes, que no va a tener línea ofensiva este año. Entonces vamos a ver qué tal se le pone, ahí están los consejos que me da... La máquina no puede atacar el cover 2 Y le echar ese mismo consejo Me dio contra los antes Parece que no puede dar otros consejos Así que no, lo voy a pelar Y este... Bueno, vamos a hacerle caso <risas> Vamos a hacerle caso a algunas jugadas Pero no creo que me resulte Miren ahí a formación cerrada Acá siempre juegan esas formaciones cuando mando blitz Madden siempre, casi siempre hacen eso Pero bueno, viene la corrida ahí con, con el bombeo Lipion Bell y ganó unas 4 yardas. Eh, a la yarda 29, sega, a 5 yardas, perdón. Será segunda y 5. Eh, Qué melos del lado derecho. Eh, el doble a la cerrada de, de los de los jefes. Viene el engaño con Lipion Bell. Viene Patrick Mahomes. Viene ahí el pase rápido con el escape. con pues su ala cerrada, me parece que fue. Completo, suficiente para el primer 10. El primer 10 primer del Super Bowl, señores, es de los jefes. Vamos a ver, eh, yo creo que va a ser un juego bastante peleado. Vamos a ver, ya subió el nivel. Vamos a ver qué tal se pone aquí. Tiene primera ya para avanzar, es una jugada de draw. Nuevamente con Luteon Bell. Le otra otras 5 yarditas. no 3 yardas nada más. Será segunda oportunidad y siete yardas por avanzar para los jefes de Kansas City. Ahí está Andrew Reid. Mandando su playbook. Eh, viene gemelos de ambos lados. Un solo hombre al lado de Mahomes. San Francisco presiona con 5. Viene el Bell Bellroom por el centro. Se está escapando. Se está escapando. Se está escapando a la 30. Se va a escapar a la 20. A la 15. Oh, hasta la yarda 13, señores hasta la ah no es Williams es este Damien Williams pero sé, pensé que era Bell, pero Damien Williams todavía estaba con los jefes ahí eh. <coughs> perdón en la yarda 3 de primera oportunidad y 10 yardas por avanzar formación abierta trips del lado izquierdo gemelos del lado derecho es formación de pase eh, escalada. viene bajón se está buscando se mueve la bolsa no le llega le va a llegar bien le llegó bien Nick Bosa Nick Bosa la primera ca captura del Super Bowl y es del oso Nick Bosa Lamentándose los jefes Perdió yardas, perdió 8 yarditas Me parece 6-8 yardas el, el Padre Mahomes Y luego por el lado derecho El oso Nick Bosa Formación I. Formación y en, en segunda oportunidad Y 18 yardas por avanzar Viene aquí se la entrega Danny Williams que trata de doblar y es DeFord DeFord que declaró eh, Fred Warner que lo ve muy sólido, que parece que va a poder ayudar mucho en el, en el pass rush, eh, esperemos que haga así. Tercera y 13 por avanzar señores, Mahomes en formación abierta y Bunch viene el pase al centro, es interceptado, interceptado señores, es, es, es Juan Alexander, se va a la 20, se está escapando a la 30, a la 40. Trick bloquea bien a la. ¡Ay, no, híjole! No, si me he seguido, ese corte es lo demás, pero ya lo habían bloqueado. Juan Alexander con el primer pick del partido. Viene aquí Trey Lance a los controles. Vean sus números: 3.895 ya las casi 4.042. Touchdown, 5 intercepciones. Excelentes números del joven Lance en su año de novato aquí en el Madden. Y bien, primera oportunidad de Jarre para avanzar. ¡Qué buena posición le dejó! Parecía que. Perdón, se me atoró una palomita. Estoy comiendo palomitas. Este, eh, primero, primera, y ya a la 36 de los jefes. Parecía que nos sacaban puntos y los paramos. Interceptadón de. Interceptadón, se dice, ¿no? Intercepcionaza de, de, de Con Alexander. Y aquí viene este, Lance cambiando, diciéndole a la gente que se calle. Un solo hombre atrás, doble a la cerrada y viene aquí la corrida con, con Raheem Monster Raheem Monster que rompe, bien, rompe, bien primero y 10 primero y diez, 11 yardas en este primer acarreo, hasta la yarda 25 ya de los jefes, en este primer down con Raheem Monster Raheem Monster que, que parece que va a estar sólido este año ¿no? por ahí dicen que que, que su competencia va a ser Trey Sermon lo cual me agradaría muchísimo lo que regresa Jeff Wilson y esperamos que nos vuelva a mencionar, está por ahí Gallagher. no ya hablamos de eso, bien aquí Monster, rompe bien, se si es, escapamos, se va a escapar se mete a touchdown ¡Touchdown, 49ers! ¡Touchdown, Raheem Monster! en dos jugadas, vean! en dos jugadas, corrida de Raheem Monster y Touchdown! ¡Los primeros seis puntos del Super Bowl! ¡Vean, rompió la corrida bien! ¡Y hasta la zona de natación, él dice adiós! ¡Adiós! ¡Vean, ahí! Eh, ¡Casi lo ¡Adiós! ¡A dónde? ¡Touchdown de Raheem Monster! ¡Los primeros seis puntos del encuentro! ¡Con dos minutos casi en el primer cuarto! Y el extra de los es bueno. San Francisco 7, Kansas City 0, señores. Después de una intercepción eh, eh, increíble de, del señor Juan eh, Alexander. Aquí festejando los Niners, Bosa, Kinlo, Armstead, Ford y Raheem Monster. ¿no? Ahí jalando a los defensivos. ¿Por qué? Pues porque... Gracias a la defensa. Se logró esta anotación. Hay que reconocerlo viene el kickoff, nuevamente la va a regresar, creo que sí va a haber regreso, ahí está, ya salió hasta la yarda 20, hasta la yarda 22, 22 hasta en la yarda 22 empezará este segundo drive de los jefes de Kansas City, comandados por Patrick Mahomes que se estaba moviendo bien su ofensiva en el primer drive, pero después de la captura de Bosa se complicó y luego viene esa intercepción de Juan Alexander en el centro, Mahomes se equivoca, Primera pifia del encuentro. Y, y bueno, nuevamente los jefes a remar contra corriente. Viene, tenían gemelos del lado derecho. Se mueve un hombre de movimiento hacia el lado izquierdo. Formación y, y a él. Se la entrega. No es el engaño, el engaño. Y le llegan, le llegaron las cargas. Le llegaron las cargas y fue con Alexander. Con Alexander, que con esto se está perfilando a ser el jugador del partido en el engaño, pero venían los blitz y ya no le dio tiempo de llegar, bueno, fue casi, fue como media captura, ¿no? entre, entre, entre Pony y Ari Garcet, ahí lo detuvieron y perdió más de 10, 9 yardas, señores, nueve yardas en esta jugada, se les complica otra vez el drive a los jefes, esta defensiva haciendo, ahí está Fred Warner, que señores, jaja, ja, tenemos linebacker por cinco años y que linebacker, el mejor de la liga, digan lo que digan, Primero, por, segunda oportunidad y 19 yardas por avanzar bien en, el, en, en la trayectoria es, la, es este, es la Chita, ¿no? Es que no fue su nombre, la Chita de los... ¿Cómo es, cómo es molesto y cómo es este... Cómo cuesta trabajo parar este señor, ¿no? Tiger Hill, perdón Tercera y 13 por avanzar nuevamente Igual en la que en el anterior nos lo Solamente cargamos con 3 bien el pase al centro Es completo con Travis Kelsey, pero no llegó no llegó, señores. Cuarta oportunidad y tres llaves por avanzar. Nuevamente con Alexander. Que está dando Juegas juegazazazazo. de con Alexander. Ahí, ahí viene el estando en indicaciones freelance porque vendrá el despeje la patada de despeje eh, de los jefes de Kansas City y viene aquí un cañonazo señores, vean se va hasta la yarda 12, desde ahí saldrá Dante Peris, que rompe hasta la yarda bien, buen corte, bien, buen corte, bien adelante de la yarda 30, la yarda 32 desde ahí empezará este segundo drive de los Niners, el primero terminó en 7, ¿no? después de, de, de, de quedar en excelente posición y ahora sí viene un drive desde, desde nuestro propio terreno en la yarda 32, ahí empezarán el primer cuarto está a punto de terminar yo creo que tal vez con esta jugada cabe y empezamos con la vieja confiable, el pase, pantalla bien, rompió bien, casi lo taclaman bien, bien, bien, más de 20 yardas señores en, el primer, en la primera jugada y yo creo que con eso vamos a llegar al, al final del primer episodio de este Super Bowl 55 en el franchise mode y así es, llegamos al final se acaba el primer cuarto los 49ers, arriba 7 a 0 sobre los jefes de Kansas City en el Raymond Stadium de Tampa Bay um, pues bueno, desde la 20 y de la 32 a la 44 Del otro lado más de 20 yardas señores ya estamos en territorio jefe se abre la formación doble a la cerrada formación pesada, un solo hombre del lado izquierdo que es Dino Samuel Raheem monster del lado derecho Vamos a buscar las formaciones, la, las trayectorias de Street. Viene, viene, Lance, Lance, viene el centro. Uy, señores. Nos la perdonaron. Ese era un pase interceptado. Pero aquí en China, en el centro se equivoca Lance. Y nuevamente segundo por tres, por avanzar nuevamente doble al cerrada. un solo hombre atrás de, de, de Lance Este hombre se mueve, vean, vamos, ahí están, nadie los está tomando, nadie los está tomando, nadie los está tomando Se han hecho bola a los jefes, viene ahí rápido, vámonos, bien, ahí está, completo con la Heam Monster los agarré en la movida, hasta la yarda 21 de los jefes, vean, nadie tomó a Monsters Estaban concentrados en la carga, extrañamente nadie lo tomó cuando se abrió para la trayectoria de pase y solito Primero verdad Y para avanzar Viene Lance Lance Viene al centro Bien Viene viene Nuevamente con Monster Bien Ya se metió Ya se metió a la zona de gol Estamos en primero y gol En la yarda 9 de los jefes señores Estamos a punto de ponerle más puntos al, al, al, A punto de poner más puntos ¡Ja! En el marcador Primero verdad Y gol En la yarda 9. Lance echa para atrás, viene el corte, ahí lo tenía en el centro, se tardó, se tardó, oh, lo tenía en el centro, vieron, me tardé, me tardé, enormidades en tirar el pase lo tenía, y lo detienen atrás, la primera captura del Super Bowl con Trey Lance. ya llevan una de cada lado, no dos ya lleva Mahomes y una Lance. Viene aquí nuevamente, cruza el pase track. Ahora con quién la primera vez que lo busca. Pelea, pelea, pero no llegó más allá. A la yarda 7. Tercera y gol en la yarda 7, señores. Importante tercera y gol. Bueno, tres puntos nos ayudarían, pero siete serían fenomenales. Y en la Vamos a buscar las zonas del centro, las zonas del centro Se mueven la bolsa, viendo arriba, atrás Del backer, touchdown Atrás del linebacker, touchdown, con Divo Samuel Touchdown 49ers Primer pase a Divo Samuel y anotación Vean, por arriba del backer, arriba de las espaldas vámonos touchdown con, con Divo Samuel Y los 49 se ponen arriba, 13 13 A 0 sobre los jefes de Kansas City Así señores, así vamos a mantener Esa, esa, esa, esa cadencia Vamos a mantener ese ritmo Viene el extra de Robbie Go. Y por el centro, señores, arriba 14, 14 a 0, los 49 sobre los jefes de Kansas City, Damien Webs. Ahí se sienta a platicar con, con, con, con defensivos. Linebacker viene aquí underbreed a regañarlos. ¿Qué les está pasando? Se están comiendo todo lo que mandamos viene el kickoff go desde la yarda 25 y esta vez no van a salir cambió de lado hay más aire de este lado y van a salir desde la 25 ahí empezará el tercer drive de los jefes que no ha sido productiva su ofensiva el, pr el primer drive se movió muy bien terminó la intercepción, el segundo el primero y 10 lograron tuvieron que despejar Perdieron yardas, las capturas lo han matado a Mahomes, que este año va a ser su cruz línea ofensiva. Y nuevamente la carga, bien, uy, alcanzó a sacar el pase. Se giró ahí bien Sammy Watkins y llegó hasta la yarda 30. 5 yarditas, casi venía la tercera captura sobre Patrick Mahomes. Primera oportunidad, segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo, eh, Kelsey del lado derecho, se la entregan a Damon Williams. Damon Williams intenta romper por ahí, solamente ganó una yarda o dos. Tercera oportunidad y tres yardas por avanzar. Esta está más fácil para los jefes, esta está muy ganable, pero vamos a intentar cerrarla a la defensiva. Hay gemelos del lado derecho, un solo hombre del lado izquierdo de Mahomes y un hombre del lado izquierdo de la formación. Y aquí venía la, oh, venía la carga, pero vino adentro, fuera, el fuera adentro de Damien Williams y se mete hasta la yarda 45. Se mueven las cadenas, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para los jefes de Kansas City Gemelos del lado derecho, un hombre del lado izquierdo. Kelsey al lado izquierdo y Williams al lado de Mahomes, viene Mahomes, se echa para atrás, tira el pase rápido al centro, ahí está con Kelsey al medio campo, exactamente en la yarda 50, segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar, fueron 6 yardas en esta primera jugada, se está moviendo bien este drive de los jefes, formación punch del lado derecho, tres, tres receptores, bueno dos receptores y una a la cerrada. Damien Williams detrás de Mahomes que sale desde el centro y en el pase vean, está rompiendo, la, la línea defensiva de los Niners está rompiendo bien, cuando llegamos a la pausa de dos minutos está rompiendo bien a, a la línea de los jefes pero Mahomes se está deshaciendo muy rápido del balón. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Viene Mahomes nuevamente con Damien Williams al lado. Los 49 van a cargar con 4 cargan con cuatro Mahomes todo el tiempo del mundo ahí lo encuentran en el centro sabrás que está cubriendo bien en la zona profunda pero la zona media la está dejando la está descuidando y aquí aprovechan los jefes para, para tirar con su con su válvula de seguridad que es o con su este ¿no se llama? escape que es Damien Williams y logra el, casi el primer y el segundo portal una yarda trips de lado del lado derecho, viene aquí, la carga, viene, hoy oh, la alcanzó a sacar, eso tenía que haber sido castigo, la voló, no había salido de la bolsa de protección, están de acuerdo, tercera oportunidad, una yarda por avanzar, San Francisco solamente va a cargar con tres, viene Mahomes, Mahomes está buscando, se mueve ahí el centro nuevamente, esa es la zona que están atacando, el centro, los backers se botan mucho, y está quedando un hombre solo en el centro que siempre es el pase escape, en este caso de Amy Williams, que se ha vuelto el caballito de batalla de los jefes de Kansas City. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Vean ahí, los 49 cargan con 3 nuevamente. Viene el pase flat con. ¡Y es el fumble! ¡El fumble! Y lo recupera. Richard Sherman. Richard Sherman. Richard Sherman. ¿Quién le provocó el golpe? ¿Quién fue? ¿Quién le dio ese golpazo? Vamos a ver. ¿Quién fue? Aquello Widerspoon, vean. Botó a Travis Kelsey. Y, y Fumble y la recupera. Sherman y segundo error de los jefes. Vean, otro drive que venía muy bien. Y es detenido por un error esta vez es un fumble y San Francisco se vuelve a salvar nos estamos salvando porque la ofensiva de los jefes nos ha estado moviendo bien el balón pero bueno primera oportunidad de Yaras por avanzar dos hombres del lado derecho y kilo también del lado izquierdo solamente eh, eh, divo Samuel cambiamos la formación del lado ahora tenemos trips del lado izquierdo y una la cerrada del lado derecho al lado de él está Tevin Coleman de, de Lance Lance echa para atrás Lance echa para atrás viene a la zona profunda la ataca a la zona profunda ¡Oh! Oh, y ahí lo tenía, era Kendrick Bond. vean, atacó la zona profunda, pero la voló, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo, formación abierta, venía la carga, bien, pase al centro, bien, Dante Pérez, Dante Pérez a la 20, corre a la 10, a la 5, touchdown, touchdown 49ers, touchdown Dante Pérez, touchdown San Francisco, Touchdown San Francisco Vean, ahí le venía la carga Y vean con qué frialdad tira la zona del poste Y ahí estaba Ahí estaba Dante Pérez Vámonos Vámonos hasta la anotación Y... Touchdown 49ers Vean qué pase de, de, de, de. Después de volar uno Inmediatamente después se repone Lance Y mete este pase para anotación los 49, ya estamos arriba con el extra de los goles 21 a 0 los jefes no ven por dónde estamos a menos de un minuto de que acabe el medio tiempo creo que los jefes ya lo que quieren es que llegue al final esto, no sé si van a intentar algo más antes de que acaben las acciones del medio tiempo pero me parece que hasta ahí llegó eh, eh, eh, el marcador a menos que pase una cosa, una jugada espectacular, ya sea de los jefes o de nosotros, al menos tres puntos, no sé pero bueno 46 segundos solo, toda, Todavía tienen sus 3 tiempos fuera Y este Pues bueno Vamos a ver qué, qué intentan yo pues voy a cubrir bien Mi <música> zona de pase No Solamente voy a cargarles con 3 un um, dólar No Defensa níquel Tengo muchos backs defensivos dentro de Dime, Y ahí está Tienen su primer tiempo fuera Los, los jefes Sacan 6 yardas en la primera jugada Segundo por dar 4 yardas. Todavía muy lejos de la anotación. Solamente quemaron 4 segundos Viene segunda y cuatro por avanzar. Viene el pase rápidamente con Damien Williams. Damien Williams que en lugar de doblar la, la esquina se quedó adentro y tienen que, te, que, que, que, to, que que tomar su segundo tiempo fuera. Primera oportunidad de para avanzar en la yarda. 38 del club de territorio. 35 segundos en el reloj. Viene Mahomes. Viene el pase. ¡Ay! Por... ¡Oh, ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡Oh, Sherman se la llevaba y la alcanzó a completar Tire Hill. Y van a jugar en serie. No, queman su último tiempo fuera. Quedaron su último tiempo fuera los jefes señores Hasta aquí llegaron los, los, los tiempos fuera de los jefes Segunda oportunidad una yarda por avanzar En la yarda 47 con 21 segundos Yo la verdad ya veo muy complicado que logren hacer algo Pero vamos a ver, todo puede pasar Tiene Mahomes desde la, desde la Profundidad y no se salió No se salió, buscaban la banda y no se salió y sigue corriendo el reloj. Quedan 4, 3, 2 segundos. Saca el balón Mahomes con 2 segundos. Le viene la carga y es interceptado. Interceptado. Segunda intercepción a Mahomes. ¿Y quién fue? Kevin Williams. Kevin Williams con la intercepción. Y así acabamos el medio tiempo, señores. Vean y aplaude el festejo, señores. Dos intercepciones de los Niners. Una. Un, un, un, un fumble provocado también. Y la defensa está jugando por nota. Caden Williams cierra este medio tiempo con Alexander dando un, un juegazo. Vean las estadísticas. Por pase lo estamos arrastrando. Por tierra están corriendo más los jefes. Eh, y bueno, aquí el reporte del medio tiempo. Vean aquí eh, Monster como rompía la taqueada. Y se metía hasta las diagonales para los primeros puntos de los Niners. Después vendría aquí eh, con la carga. Vean, le iría bien Lance al centro. Y el pase a, a Dante Pérez. Que se escapaba hasta la zona de anotación para el 21 a 0 sobre los jefes de Kansas City. Hasta ahí el reporte del medio tiempo. Ahí están las, las jugadas. Y vamos a empezar con la segunda mitad. La mejor noticia, además, es que, además de cerrar interceptando, es que recibimos y podemos ampliar, estos señores se está convirtiendo en una patiza el Super Bowl a los jefes y viene Dante Pérez que la regresa hasta la yarda 30 y hasta la yarda 29, en la yarda 29 empezará el drive de los Niners y aquí viene Lance que está dando un juegazo también yo creo que podría ser el MVP aunque también puede salir de la defensiva no, no, no me extrañaría que salga de la defensa el el, el, el el MVP de este partido, así como van las cosas vean ¿no? Lance, en la, en Lance espero de ver si ojalá termine siendo este chavo algo, algo espectacular. Hay muchas dudas, no, hay mucho, no hate, no, porque pues todavía no hace nada, pero todavía hay mucho, hay mucha duda eh, alrededor de Lance. Yo no es que no dude, no. Trato de confiar en lo que está haciendo Shanahan, trato de confiar en su buen ojo. Sí, creo que Lance está muy verde y creo que vamos a tardar mucho en poderlo ver. Ya platicaba con mis carnales del, del Gold Rush este lunes pasado no, sobre Lance. Creo que lo mejor que pueden hacer es, es darle su tiempo. Y aquí la abuela, vean, por ese tipo de cosas. Hay que darle tiempo a Lance, hay que dejar que, que, se, que, que se germine bien ese, ese, ese arbolito. Vamos a dejar que florezca bien. Y vean, aquí la carreo con un con, con monster que da 5 yardas. Vamos a esperar a que germine bien ese árbol, esa plantita, para que pueda crecer sólidamente. No, no forcemos los procesos. Tercero por uno, cuatro yardas por avanzar. Trip del lado derecho viene aquí el dentro, fuera rápido. Ahí lo encuentra. ¿Quién es? Tevin Coleman. Tevin Coleman. Tevin Coleman que rompe hasta la yarda 40. Tevin Coleman que ya está ahorita con quién? Con los Jets, creo, me parece. Con los Jets. Otro más que ya sobraba, que bueno, este off fue genial, verdad? No solamente por los jugadores que retuvieron, sino por, por toda la merma y todo, todo, todo, todo, todos los jugadores que ya sobraban en el equipo y que ya por fin se fueron. De verdad, creo que San Francisco ya limpió la casa y vean aquí, aquí bueno, todavía aquí, Coleman todavía buscando hacer algo bien hasta la yarda 24. Ya nos quitamos un montón de cosas que nos estorban los jugadores que nada más estaban ahí, eh, híjole. Ah, no sé, ¿no? Pero se fueron todos los que yo quería que se fueran y se quedaron los que quería que se quedaran y el equipo está sólido. Primero, por tres días, por avanzar, ya estamos en el territorio de los jefes de Kansas City. Vienen aquí las cargas, viene el pase al centro. ¡Oh, ¡Ay, se la llevaba! Frank Clark la tenía y la dejó ir. Ya van dos intercepciones que le, que le, que le, perdonan, a, que le perdonan a lance, ahí un tantito más si Frank Clark se, se vestía de héroe para los jefes y pudo haber cambiado el rumbo del juego porque estamos tocando la puerta, al menos aquí tres puntos ya tenemos. Desde la yarda 24, segunda y viene nuevamente las cargas y vean el pase para hoy pero la leyó bien aquí en el inserto. No fue el Matching, no sé quién fue. Pero la leyó muy bien y vean ahí va a tratar de a Monster. Tercera oportunidad y 13 yardas. Se está complicando mi drive. No, estoy tratando de no equivocarme. Pero se está complicando mi drive. Eh, venían las cargas, la de Juvina ahí el Sefina y lo bloqueó. Tercera y 13, vamos a intentar aquí la jugada grande para ver si podemos lograr el primer y si no, acercarnos al menos para el gol de campo, poner un, un poquito más de puntos en el marcador y complicarles más uh, la vida a los jefes. 6 segundos, 5, 4, 3 segundos, con 3 segundos hace, ahí amaga Lance, engaña bien el pase al centro, viene ¡Es George Kittle, bien, lo encontró bien, vean cómo engañó Lance, primero que lanzaba hace... Se... Se frisean los backers, rompe la ventana, encuentra la ventana a Kittle y es el primero y diez. Primero gol, señores. De hecho, ya en la yarda 9. Nuevamente aquí viene Lance, echa para atrás. Parecía formación de ¡Y Otra vez por arriba del linebacker. Touchdown con Kendrick Bourne. Kendrick Bourne. Ahora el ahora Patriota de la Inglaterra. Touchdown de los San Francisco 49ers. Señores, esto ya es una arrastrada sobre los jefes. 27 a 0. En el Super Bowl 55 en la casa de los bucaneros los 49 se están vistiendo de gloria Lance se está vistiendo de héroe un temporadón de novato y vean aquí está en la yarda, en la yarda perdón en, en, en el extra de Ruth Gold y es bueno 28 a 0 no ha habido contestación de los jefes, no han tenido respuesta, no han tenido la fórmula para tratar de hacerle daño a mi defensiva y su defensiva simplemente ha sido inoperante contra la poderosa ofensiva de los Niners. Vendrá el kickoff con 3-0-7 en el tercer cuarto, todavía queda bastante techo, pero yo la verdad ya veo muy complicado que los jefes me puedan hacer algo, creo que ya vi. Cómo los voy a frenar, le estoy cargando muchísimo a Mahomes y ese es el secreto: llegarle a Mahomes. Que ahí están sus números: 14 de 17 yardas para 101 yardas, 0 touchdowns y 2 intercepciones. O sea, un rating de, no les cuento, ¿no? Yo no creo que de 12 o de 13, no sé. Primer 10, desde la yarda 25, vendrá el drive. Tiene formación abierta, gemelos de ambos lados, un solo hombre dado de Mahomes. Que está buscando receptor, todos pues fueron a la zona profunda, Pero aquí encontró en el en, pase corto a, a su receptor a este Este a SIA, Pero bueno, y aquí están los Niners Vean ahí, Armstead, eh, Samuel Lance, Monster y Junchek. Festejando ¿no? ya, ya sentimos el anillo señores Ya sentimos el anillo aquí en el franchise mode y ya estamos A nada de coronarnos Viene aquí rápidamente el pase con Travis Kirchhoff. Pues un magón de abajo. Ahí está Caitlin Williams. Eso se sorprende, Luling. Pero de verdad, van ahí. Alec Armstead eh, felicitando a Freelance. Ahí con, con, con, con Rahim Monter y Kyle Juschek. Excelente señores, la verdad es que qué emoción pensar que esto no es. O sea, esto es un videojuego, pero eso va a ser en la vida real. A ver qué tal. Viene nuevamente aquí el pase. Y viene el corte del receptor. Bien, se alcanza a aventar y logra el primero y diez. Buena jugada del receptor, estaba rota Primera oportunidad de ya lanzar, y está en nuestro interior en la 41. Va, al menos van tres ofensivas de los jefes que se mueven bien, pero terminan por errores. Mira aquí. Se la, ah, no, se le engaño. ¡Oh! Pero le llegó! y es un fumble. Bosa, vean qué jugador de Bosa. No se tragó el engaño. y Vean, ahí está. Sí, señores. Ya provocó un fumble. Y ya hizo una captura y vean aquí. No, no, a dónde? No se la comió el pum, el golpazo, pero la recuperó y su liniero Hasta ahí llegó. Vean, ¡Toma! Brum, y sí, perdieron como 6 yardas. Vendrá segunda y 16, señores. Segunda y 16 para los jefes. Después de ese golpazo de Bosa, los Niners solamente cargando con 3. Viene aquí la jugada. Es una jet sweep. Es una jet sweep con el número 17, que se va hasta la yarda 42. Solamente ganó 5 yardas. Tercera oportunidad, 11. Tercera y largo, nuevamente cargan con 3 los Niners formación eh, con muchos hombres de hierro, muchos backs defensivos Cubriendo el centro, cubriendo bien los 49 y ahí... a dónde! Ahí está el señor de los 90 millones, Fred Warner. Cuarta oportunidad, 11 yardas por avanzar. Yo que ellos me la jugaría, pero no. Deciden despejar. Con 25 segundos. En el tercer cuarto, señores, se les está acabando el tiempo a los... ¡Ah, oh, qué patadón! La metió en la 1, me encajonaron los jefes. Hasta la van a repetir, vean qué patadón metieron ahí en la yarda 1. Me encierran y voy a tener que recorrer 99 yardas, ¿no? Casi 100 en los números de Monster. Tres corridas, 42 yardas, un touchdown 14 yardas por acarreo, qué numerazos. Pero bueno, si quiero otros puntos voy a tener que recorrer 99 yardas. Si lo logro, además de que va a ser bestial meter otro 7, le voy a bajar. Yo creo que ya todo el reloj al juego, porque desde aquí no se sale más que corriendo. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Aquí viene el engaño. Viene con Monster, cercana un par de yardas. Dos o tres yarditas. Dos yarditas, segunda y ocho por avanzar. Desde la yarda tres, vendrá la segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar. Nuevamente eh, con dos corredores detrás de Lance. Y se acabó el tercer cuarto señores, con esta jugada se acabó el tercer cuarto, ahí está el score, 7-14-7 contra 0 de los jefes, no nos han hecho nada, no han podido hacer dos puntos, todas sus ofensivas han quedado frustradas por intercepciones, por capturas o por fumbles. la defensa jugando de 10, y bueno, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Dos hombres, dos corredores detrás de, de, de, de, de Lance, la entrega Monster. Monster que no ganó absolutamente nada. Me parece que queda igual. Sí. Tercero, por chullar por andar. Esta ofensiva no se está moviendo. No estoy haciendo eh, como mucho. Esta es importante porque si no tendré que despejar. Ahora sí, en, esta, en, esta, en estos territorios, si no me la juego, tendría que despejar. Y tendrían muy buena posición de campo los jefes. Así que esta tengo que pensarla muy bien. Uh, uh, uh, uh, uh, uh ok si sí, strong, vamos a. dentro, fuera, fuera, si sí, es fuera dentro, vamos a intentar con. No Jucheck ser tiro el Samuel ahí en la zona profunda. Vamos a ver. Aquí vamos a mover a, a Monster. Y. ¡Ay no! Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Si me tardé muchísimo retraso de juego. Retraso de, de juego y me van a meter en la 2 o en la 1 y va a ser tercera y 8, era 8, tercera y 9, tercera y 10 en la yarda 2 Error Sazo Error Saso Ah, tercera y 10, nuevamente hay que abrir a Monster vamos Monster de ahí del lado derecho Y vamos a hacer que uh -huh. Vamos a cambiar la trayectoria Vamos a ver si se clava el backer Vamos a ver si ahí quieran por el centro. Vamos. Ahí, ahí, ahí está el pase a la zona profunda y es completo. ¡Completo con! ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase les besó! Yo de esto lo tiré como que a ver qué pasaba porque todo lo demás estaba cubierto. Y no esperé que se la llevara. Una se la llevó Kendrick Bourne, señores. Hasta la 48, señores. 48 yardotas. Vean ahí, nada más la tiré como que ya para salir de la bronca. Vean sobre. Sobre Titan Matthews. Vean Matthews y la tenían, dos, la tenían los dos, la tenían los dos, la tenían los dos y se la arrebata Kendrick Bourne y si no se trompica se pela, hubiera sido un touchdown de 99 yardas. Pero salimos señores, salimos hasta la yarda 48 y nuestro drive sigue vivo y le seguimos bajando al reloj. Primera oportunidad de yardas por avanzar, viene nuevamente aquí el engaño con Monster, viene el pase rápidamente, una play action, viene Kiddles. Kiddles rompe una taclera, bien, se mete hasta la yarda 28 de los jefes de Kansas City, excelente por... George Hill, que ya lleva tres, George Hill lleva tres recepciones en este Super Bowl. La verdad es que está, nadie está destacando como tal. Creo que está jugando como La unidad de Anaheim. Frank Clark no lo alcanzó a bloquear. Primero de no Anaheim y Jardas para avanzar. Viene el Lance, se echa para atrás, se echa para atrás. Viene el pase de pantalla con ¡Ay, oh, oh! Se podría haber escapado y lo trompicaron. Segunda oportunidad y seis yardas por avanzar. Mira, buena jugada y lo trompicaron pudo Vamos a segunda y seis por avanzar. Estamos en la yarda 24 Estamos a tiro de gol de campo. O solamente sería para ampliar. Ahí vamos. Ahí está rápido. el Drag nuevamente el cuarta recepción de George Kittle en el juego. Un buen corte. Bien. Se mete hasta la yarda diez. En la yarda 10 señores. Kansas City ah, es, es la décima del, del, del defensiva. Está arrancar como la décima defensiva. Y hoy la neta es que no han hecho nada. Pero bueno, primero por y yardas para avanzar. Los 49 con un solo corredor atrás. Doble a la cerrada, se echa para atrás. Lance busca nuevamente el drag aquí con Kittle. Kittle, Kittle que empuja y se mete hasta la yarda 2. Hasta la yarda 2, señores. Eh, quinta recepción de George Hill, quinta o sexta recepción, ya no sé se cuántas lleva, segunda oportunidad, una yarda por avanzar, estamos en la llave dos, todavía podemos lograr el primer gol, ¿no? así de ese tamaño. Todavía podemos lograr el primer gol. Viene aquí segunda y una. Lance hecho esperando, para Estaban esperando la corrida. No, no, no, así no, estaban esperando el pase de los jefes. Intenté sorprender con Roswelly. Y perdidos dos yardotas. Está ahí el Matthews ahí en la tacleada. Tercera oportunidad y tres yardas por avanzar para los. Para los 49, esta va a ser eh, importante, y vamos a ver, tercera y tres, vamos a abrir a nuestro receptor, a Monster como receptor, perdón, y vamos a ver qué podemos hacer, está acabando el tiempo, hay que corregir, venga, muy rápido, ya, dos, dos, tres, vamos. La saca ahí, la saca y, la y Lance, sale corriendo, sale corriendo, lo tiene, lo tiene, lo tiene, no corre, corre, corre, Touchdown! Touchdown de Lance, señores, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ya anotó por pase, ya anotó por piernas. Ese es Trey Lance, estamos esperando todos que pueda hacer en San Francisco. Ese Trey Lance que cuando pueda hacer daño con las piernas lo haga, no todo el tiempo, pero cuando lo pueda hacer, ahí está. Touchdown 49ers. Touchdown San Francisco Y nos vamos arriba 34 a 0 Que va a ser un 35 ya cantado Con el extra de Rob Gold Y con esta jugada eh, Llegamos a la pausa de los dos minutos del Super Bowl No nos fuimos a la pausa pero eran 2 minutos Pero pausa de los dos minutos Señores y ahí está ya festejando San Francisco Vean ahí Ahí están ahora Kim Lowe, Juan Alexander Eric Armstead y Nick Bosa Sí, pareciera una fantasía, pareciera un Dream Team, pero señores, ese es el equipo que tenemos. Esos son los jugadores con los que contamos. Y la verdad que es emocionante pensar en la escuadra que presenta San Francisco para este 2021. Bien, el regreso de Kickoff de los jefes sale hasta la yarda 20, 24, 25. No, desde ahí empezará eh, Hartman, sí es cierto, es Hartman. Yo, Nicole Harman eh, y bueno, desde ahí desde la 25 vendrá un drive que ya creo que ya solamente es pues, para tratar de dejar más decente el marcador o acabarse tiempo esto ya está más que cantado señores, estos 49 se van a coronar campeones en el franchise mode, solamente cargamos con tres vean ahí van dos, dos receptores este, <ríe> Harman y y Hill, y van juntitos. El error de algunos de ellos en la jugada, pero bueno, tres, eh, segunda y pulgadas. Y en el pase ahí al centro, es con, con Williams, Damien Williams, que logra el primer y 10 en la yarda 45 y nuevamente siguen los festejos. Vean aquí ya Lance festejando, platicando con Armstrong, con Bosa. Ya los festejos en la, en, la, en la banca de los 49 son más que obvios, con un minuto 11. Los sobre todavía tienen tres tiempos fuera, pero deciden no utilizarlos. Ahí el pase rápidamente con David Williams. Pero Richard Sherman, ven aquí nuevamente Lance, Juschek, Samuel, Monster y Arms. Armset salen todas, ¿eh? Armset salen todas las fotos. Ya vi que le gusta. Segunda y siete por avanzar, quedan 50 segundos. La saca Mahomes. Mahomes va a buscar ahí al centro. Rápidamente completo con Travis Kelsey. Travis Kelsey, el primero y diez. Me parece que lo digo, ¿no? Tercera y pulgadas. Tercera y pulgadas. 32 segundos. Viene Mahomes. Están en la 45 de nuestro territorio. Que sigue moviendo. No más sus tiempos fuera. Viene el pase aquí. Oh, vean, el pase rápido. No, oh, es incompleto. Incompleto. Ahí Sherman, bien, le llegó bien. Richard Sherman a Sammy Watkins. Andele, desquitándose de aquella jugada del Super Bowl. Y van a patear los jefes. Ahí dice que van a patear. No lo puedo creer, no creo que se vayan a patear. Vamos a, vamos a ver. Y no, se la juegan, sí, como me lo esperaba. Viene el pase ahí. ¡Ay, no! ¡No! Así lo estaba bloqueando! ¡Sí lo estaba defendiendo! No lo puedo creer, vean ahí. Yuchek y Lance, vean. Con 8 segundos, los jefes todavía van a sacar una jugada. Con 8 segundos, los jefes viene aquí, viene la presión, viene la belleza, el fumble, Fumble y la recupera miren, y vean, se está escapando, así salsa here, acer salsa here, se va, se va, touchdown, touchdown, la cereza en el pastel de hacer Salsa here, culminando un excelente, excelente y, y, y, y épico juego defensivo. Sí, Lance, sí, la ofensiva, pero la defensa, señores. Qué juegazo de la defensa en este Super Bowl. La verdad es que vean estos 49 sí, híjole, desde Raymond James Stadium coronándose los 49 ahí está el festejo de Tarvares Moore, ¿no? que también por ahí hay un tema de Tarvaris Moore que hay que hablar, pobrecillo, pero bueno, este, ahí festejando con Yacuiz Kitar, vean Mahomes se va nuevamente derrotado, ahí está Al Zahir, que se llevó ese último, pero ¿quién, quién le pegó? Creo que fue Bosa. Oh, bueno, Esta defensa debería ser la más valiosa Toda, jugó por nota Señores, jugó por nota Vean ahí unas highlights Dan el pase, de, eh, uno de los pases Ahí de Lance a, a Kendrick Bourne Vean nuevamente otro pase a Divo Samuel ¿Cómo? Hizo tres o cuatro anotaciones Vean ahí ese pase también a Kendrick Bourne Híjole, Los no, de Lance está. Vean ahí, Monster. Monster se pelaba hasta la anotación. Vean, un, festi un festival de anotaciones. Vean, ahí está el pase de Peris, ¿no? Que fue en el trayectoria de poste cuando le viene la carga. Juegazo de los 49 de redondo. Hace salsa. Giro es el jugador del partido, ¿no? Increíblemente, solamente tuvo un touchdown y es el jugador del partido. ¿No? criterios del Madden. Yo creo que se, se lo merecía más con Alexander. ...o Trey Lance por lo que hizo, pero... Zahir es el jugador más valioso del Super Bowl... ...y los 49 se coronan 42 a 0... ...imagínense esto señores, imagínense por un momento... ...que esto pasara en este 2021, 2022... ...nos volvemos locos... ...la verdad, ahí está Fred Warner, ahí está Digo Samuel... ...ahí está Trey Lance... ...festejando... ...señoras y señores, lo hemos logrado... ...empezamos desde la prepa... ...pasando por la universidad, decidimos entrar al rap, ...llegamos... Y hemos demostrado que Trey Lance es un jugador que vale la pena. ¡Ah, qué bien, señores! ¡Qué, qué gusto y qué idea! Qué... Ni siquiera me dejaron hacer el extra. No sé qué le pasó al Madden. Se quedó 41 a 0. Tenía que haber sido 42. Ahí está, señores. San Francisco campeón en el franchise mode con Trey Lance. Excelente lo que está pasando con los 49. Y esto, no sé, yo de verdad creo a veces que hay cosas que pueden pasar. Super Mode Champions. Me gané 2,500 XP. Por ser campeón. ¡Bien! Son de las cosas que van a Super Bowl Champion. Me gané $2,000 en Legacy. Muy bien. Ahí, ahí platícanme cómo se ocupa todo eso porque ja, no tengo mucha idea. Este, pero bueno, ahí está la entrevista con Mahomes. Con, con, con perdón, Mahomes con Lance. ¿Cuál es la siguiente meta? Eh, a, través de, sí, a través del, del equipo. Ya quiero ser de equipo. Sí, esto está, apenas está empezando, pero es un... Sí, trabajo de equipo. Vamos a ser un jugador de equipo. A, a mucha de la historia de la liga es a, a, acerca de las rivalidades, equipos y jugadores. Eh, no más un novato. Ah, y todos los jugadores alrededor de la liga tienen los, la mirada en ti. Bien, ya no soy un novato. Y, y gané un trofeo, Pro Bowl. Calibre de Pro Bowl señores, gané otro trofeito Y vean aquí, vamos a, vamos, a, vamos a mejorar algunas habilidades de Lance Ya tenemos un overall de 93 Estamos subiendo, podemos llegar al, al, al, al tan ansiado 99 No, vamos a ver qué podemos hacer ahí No, ya no hay más oh, sí, todavía? Hay, todavía hay. No, ya no hay No, ni modo, vámonos Estoy viendo a ver cómo puedo mejorar a, a Lance, ¿eh? pero bueno Creo que no hay como ya Solamente que me lo dé la máquina Si no, pues vamos a continuar Ahí está, continuar El camino a la fama, vean, ya logré tres objetivos Y tengo que llegar al Salón de la Fama Ese es el siguiente objetivo que me está dando ya la El Madden, ¿no? Ya la, la, la gané um, Gané mi debut como novato Fui novato del año y gané el Super Bowl Bien Avanzar a la siguiente eh, Al siguiente momento pues, señoras y señores, este. Se está poniendo muy interesante esto. La verdad es que este. Me está gustando mucho este franchise mode. Yo no sé si lo voy a acabar antes de que empiece la temporada. Espero que sí. Para ya empezar a jugar el Madden 22. ¿No? Este. Que ya está encargado. Ya nomás es cosas. Ah, miren, ya tengo uno nuevo. Eh, tengo que barrer a mis rivales. A, un, a, a mi rival de división. Lo tengo que barrer. ¿Quién será? Pues, ¿quién va a ser? Si no, ahí están los rams. Tengo que barrer a los rams, ¿no? Para lograr ese objetivo. Este. Pero bueno, ya veremos. Vean, ahí están algunas de las metas que tengo que lograr para lograr mi, mi, mi legado. 4,000 yardas en una temporada, 5,000 yardas en una temporada, 40, no sé qué. Bueno, ya, continuemos. Pues... Pues bueno, señores, eh, ha sido un, un, un, un, un gustazo. Vean aquí una en entrevista. Eh, vision, los rivales de vision, play, se que juegan dos veces y se convierten en tu archival. Los impacta, ¿no? Y dice. Me gustan las rivalidades, vamos a poner los mamucas. Hay mucha historia entre estos dos equipos, en simplemente por la tecnología moderna. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar señores, hasta aquí le vamos a dejar esta vez. Sí, es muy poquito, yo sé que va a durar muy poquito esta vez, pero creo que quiero quedarme con este buen sabor de boca de ganar el Super Bowl. Y ya la siguiente semana continuaremos con otras cosas que que puedan haber, no, vamos, nada más vamos a incrementar algunas cosas, vean ahí de, fuerza de brazo, subimos uno más, bien, ya estamos en overall 92 de este, brazo, bien, vamos bien, vamos bien, este hay más, hay más cosas que en las que puedo incrementar, vamos a ver fuerza del brazo y ya subimos a 93 el overall, y ahí vamos, estamos a 6 del, del poderoso 99 este, y ya, se nos acabaron. Hasta ahí, ya no hay más. Ya no hay más, señores. Este, híjole, pues bueno, nos vamos a ver el próximo. El próximo. Eh, el lunes para el podcast, ¿no? Ya vienen nuevas sorpresas con 40, Canal 49. Ya estoy, ya, estoy, ya estoy arreglando muchas cosas. Espero que les gusten para esta nueva temporada, ¿no? Vienen sorpresa, una, No sorpresas, pero vienen mejoras en el canal y algunos regalos en los 5.000 suscriptores. Ya faltan pocos. Aquí le están haciendo. Eh. ...haciendo preguntas sobre su rivalidad. Khalil Mack. Khalil Mac, habló algo así como basura, ¿no? Tienes que agregar algo. Lo que pasa en línea en el pasado, estoy seguro de que... ...se pierde. No hay que ponerle atención. No. No quiero hacerlo más grande. Al final del juego, lo único que me importa es ganar el domingo. Bueno, señores, nos vamos el lunes para el podcast. ¿no? Eh, vamos a platicar cosas que, que siguen sucediendo. Cada vez suceden más cosas. Eh, ya saben que el, el jueves el canal 49. Estamos a, a menos de, de 15 días ya de. Ya estamos a 15 días más bien de la, de la pretemporada y ya se viene la temporada. Y pues bueno, continuaremos con el franchise mode la siguiente semana. Eh, cuídense mucho. Les mando un abrazote. Mucha buena vibra, ya lo saben. Go Niners.